Bienvenido a este nuevo video, el día de hoy vamos a estar hablando de la fuerza y de sus manifestaciones eh, Prosiguiendo con la temática, pues eh, debemos tener presente que según la Real Academia Española la fuerza eh, describe la fortaleza, la robustez, el poder y la habilidad para sacar o desplazar de lugar algo o alguien que posea peso o que ejerza una resistencia Pero eso en un concepto general, eh, más específicamente dentro de la educación física y traído acá a, a nuestro cuerpo por así decirlo, eh, la fuerza entendida como una cualidad del ser humano es la capacidad que nos permite oponernos a una resistencia o ejercer una presión por medio de una tensión muscular, eso eh, en lo que respecta a nosotros como seres humanos. Eh, la fuerza está englobada dentro de las capacidades físicas básicas condicionales como la, es la resistencia, la flexibilidad y pues la velocidad. Eh, estas se vinculan eh, a la posibilidad de realizar un movimiento en la menor cantidad de tiempo posible, eh, vencer una resistencia gracias a la tensión, mantener un esfuerzo en el tiempo o alcanzar el máximo recorrido posible de una articulación. De esta tenemos eh, cuatro manifestaciones que son eh, fuerza máxima, fuerza rápida, fuerza explosiva y fuerza resistencia. Cada una de ellas eh, hay una manera, por así decirlo, hay un método, por así decirlo, de eh, entrenarlas y, por así eh, decirlo, pues, eh, combinarlas con el fin de llegar a un solo objetivo. La fuerza máxima se define como la capacidad de nuestro sistema neuromuscular de aplicar la mayor fuerza en una acción voluntaria. Este método, pues, se utiliza mucho para la ganancia de masa muscular. Para la ganancia de masa muscular pues se utilizan eh, los trabajos pesados con bastantes cargas externas y pues después de hacer un test, después de, de testear a la persona para saber cuál es eh, el peso máximo que levanta y el número de repeticiones que hace con ese peso, pues eh, se empieza el proceso de construcción, por así decirlo, de masa muscular a través de las rupturas de las fibras musculares. Eh, esto ya eh, hablando de trabajos de musculación en gimnasio, eh, la fuerza rápida eh, por otro lado nos dice que es la capacidad del sistema neuromuscular para superar la resistencia con una alta velocidad de contracción esta fuerza C es determinante para el rendimiento en muchos movimientos acíclicos por ejemplo en los lanzamientos, en los saltos eh, alto y largo eh, es decir todas aquellas disciplinas deportivas que dependen decisivamente de la velocidad de lanzamiento o del salto eh, se utiliza mucho en atletismo eh, depende también pues cuál sea por así decirlo, la necesidad de la persona que va a ejecutar eh, o va a trabajar para mejorar eh, la fuerza rápida. Eh, la fuerza explosiva eh, nos dice que eh, es la capacidad para mover algo o alguien que tenga un peso o haga resistencia en el menor tiempo posible. Este tipo de fuerza determina el rendimiento en casi todos los deportes, el tenis, el atletismo, el fútbol, etc. En los que se requiera saltar, lanzar, sprintar y golpear. Eh, debemos tener presente también que con la fuerza explosiva pues eh, el rendimiento dentro de lo que cabe a la acción muscular y por así decirlo a la ejecución del movimiento eh, se va a potencializar dependiendo de la disciplina deportiva. La fuerza resistencia eh, se define como, eh, abro comillas, la capacidad de resistencia a las cargas de más de un 30% del un rm pues el 1RM hace parte del test eh, que lleva su mismo nombre, el test de un rm que es el que mide por así decirlo la fuerza máxima de las personas, eh, cierro comillas. Eh, entrenar la fuerza resistencia significa que realizas muchas repeticiones con un 30% del de 1RM o del peso máximo que levantas, así que normalmente más de 25 repeticiones. Lo que también es importante es que el periodo de estrés en los músculos durante 45 y 60 segundos o tiempo de tensión durante eh, la acción de trabajo eh, se da cuando realizamos más de 25 repeticiones, eh, lo que quiere decir que trabajos con un 30% de la carga, por ejemplo, eh, que estés manejando, sea en un gimnasio, en la zona de musculación, por ejemplo, o sea eh, en algún otro tipo de entrenamiento, pues eh, hablando de un, RM, de un RM y el test, eh, debe de pasar de 25 repeticiones como el 30 de la carga máxima que tú levantas para que estés trabajando la fuerza resistencia pero eh, dentro de todo esto vamos a encontrar a personas que no eh, o que no les favorece o que no deben realizar entrenamientos de fuerza tales como eh, personas que tengan alta presión arterial descontrolada que no tengan por así decirlo pues eh, presión arterial eh, controlada o que eh, los rangos de supresión arterial se manejen o se estabilicen eh, en ciertos tiempos, tenemos los trastornos eh, de convulsiones, personas que convulsionan tampoco es por así decirlo recomendado el trabajo de eh, entrenamiento de la fuerza, eh, personas con historiales anteriores eh, de cánceres, eh, en este caso eh, los niños tratados con quimioterapia, eh, tampoco es recomendable y por último a los niños con enfermedad cardíaca congénita, compleja. Eh, estos eh, se haría una excepción siempre y cuando eh, el pediatra, pediatra, perdón, cardiólogo, eh, sea quien dé la autorización y sea que eh, la persona que esté guiando el entrenamiento o que esté eh, a cargo del proceso de entrenamiento de, de este niño. De esto partimos también con muchos beneficios. La fuerza eh, nos brinda demasiados beneficios como por ejemplo eh, prevenir el envejecimiento uno de eh, sus beneficios eh, que a largo plazo pues obviamente en la longevidad de nuestra vida va a ser pues propio, va a ser por así decirlo eh, provechoso, eh, prevenir la sarcopenia pues eh, cabe decir que la sarcopenia eh, no es más que la pérdida de masa muscular y pues obviamente el deterioro de eh, o la pérdida de rango eh, de ejecución por el deterioro en la fibra muscular. Eh, proviene la osteoporosis, eh, previene las fracturas óseas porque hace que nuestra densidad ósea sea mejor eh, reduce el dolor de espalda y de articulaciones porque al tener eh, fibras musculares más firmes al tener grupos musculares más firmes con mejor fuerza, con mejor resistencia pues obviamente vamos a tratar de prevenir todo este tipo de patologías que se presentan a nivel lumbar más que todo eh, reduce las molestias relacionadas con la artrosis eh, reduce el riesgo de padecer diabetes tipo 2 y de ser insulina requiriente eh, reduce el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares eh, recordemos que entre más masa muscular eh, la persona tiene pues obviamente más energía necesita y pues más calorías estamos quemando y por ende pues eh, los niveles o porcentajes de grasa por lo general van a ser un poco más bajos y van a estar a nivel porque la idea es llegar eh, a que todo se nivele ya que somos un solo sistema y trabajamos eh, todo en conjunto. Eh, reduce la presión sanguínea, eh, reduce el riesgo de cáncer de mama, pues esto debido a que pues los trabajos de musculación eh, en referente con fuerza eh, ayuda a que eh, la testosterona aumente y el estrógeno baje y pues teniendo presente que el nivel alto de estrógeno es lo que hace que pues eh, el cáncer de mama aparezca en hombres, eh, en mujeres pues también el alto porcentaje de estrógeno hace que este eh, cáncer aparezca y pues eh, los trabajos de musculación pueden ayudar a prevenirlo. Eh, reduce los, síndrome, eh, los síntomas perdón, del síndrome premenstrual que en mujeres pues encontramos que pues, a algunas eh, su etapa o su periodo, eh, por así decirlo, eh, les da eh, con algún tipo de eh, molestia o algún tipo de, de fatiga y pues obviamente estos síntomas se reducen eh, cuando eh, tenemos o entrenamos nuestra fuerza, eh, reduce el estrés y la ansiedad, eh, reduce el riesgo de aparición de eh, calambres musculares, mejora la calidad del sueño, mejora el estado de ánimo y mejora obviamente pues el aspecto físico ya eh, como tal, pero eh, dentro de todo esto cierto ya eh, podemos ver eh, cuáles son los riesgos del entrenamiento de la fuerza. Dentro de estos riesgos vamos a encontrar la deformación de la columna, la pérdida de la flexibilidad y la pérdida de la velocidad. Como les decía anteriormente, eh, somos un sistema que trabajamos en conjunto y todo debe estar, por así decirlo, eh, nivelado. Eh, cuando eh, se presenta mayor cantidad, por así decirlo, de masa muscular, pues eh, se tiende a perder la flexibilidad si no se trabaja de igual manera que la eh, fuerza o pues en estos casos los trabajos de musculación que son los que eh, hacen que la eh, fibra muscular pues aumente de tamaño. Eso era todo por hoy, eh, muchas gracias, si te gustó el contenido pues déjanos tu comentario y nosotros te vamos a estar dejando nuestras diapositivas con todo lo referente a la fuerza y cada una de sus eh, expresiones. No siendo más, nos vemos en el siguiente video. Bienvenido a tu canal de YouTube. Mi nombre es Pablo Gámez y yo ya soy pro. Si te gusta el ejercicio físico, te invito a que te suscribas al canal y a que actives las notificaciones.